En el día de hoy les traigo un vlog diferente. Les voy a mostrar solamente el vuelo. ¿Por qué? Porque voy a viajar en Emirates. Desde San Pablo, donde estamos ahora. A Dubai. Nada, estoy como emocionado porque nunca viajé en Business. Así que... No sé qué esperar. El vuelo es de 14 horas. 14 horas. Pero sé que hay bar. Así que... Pretendo tomar un poquito. Y cuando esté me duermo. ¿A dónde nos vamos? Me acompañan ahora... Eh, Al hace? segundo piso. ¿A dónde vamos? Al segundo piso. O sea, el avión es... No puedo creer es gigante. O sea, es de dos pisos. Tipo... No lo puedo creer. Es que en Uruguay no tenemos estas cosas, digo. ¿sí? Entonces, nada, bueno, hola, y ahora entro. ¿En qué asiento estás, Roddick? se ¿estás contento? Estoy muy contento que me voy con vos. Ah, Dubai. Sí. Verdad, sí. ¿El 1 al 10. 10. Muy bien. ¿Vos? Ese es el bar. take the picture of oh. the a yeah uh, working too. Okay. Yeah, of course. Yeah. All right. Let's right. go. I got my new picture. All right. So here you are. Thank picture, you. Picture, right? I love picture it. Thank okay. you. ¡Ay! ¿qué es? ¡Está bárbaro! barbaro. ¡Qué amor! ¡Yo quiero! Ah. ¿Nos dieron estas cosas? Yo voy que hacer un unboxing de todo lo que me dieron Ganó por el perfume de Bolivarum todas las sábanas bueno tenemos una pantalla extra La pantalla que acá tenéis todos los servicios digamos este control no sé para qué es tenemos todos los enchufes la luz hand sanitizer medias y tapa hojas la almohada y la frazada es muy fácil la experiencia como que yo siempre bajé viejo en economy y es un lindo upgrade. Son 14 horas, así que por suerte voy a estar muy bien. Vamos a tomar un, unos vinitos como para relajarnos y les voy mostrando todo lo que pueda. Yo ahora te traemos el menú. A ver, ¿me estás el menú? ¿Qué estás a pedir vos? ¿En árabe? ¿Está en árabe el menú? No, está en árabe. De atrás para adelante, así se lee. Y después está en inglés. Y en español aperitivos, bebidas ¿Qué te vas a pedir? No sé, un local, un ¿Vos qué te vas a pedir? No, a pedir el pedazo de carne con nana Pedazo de carne Yo vegetariano, pero es carne vegana ¿Qué hay? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Una salchicha Vamos a tomar un vinito, dígame que sí ¿Vamos un vinito? ¿Vamos un vinito? ¿Hay tragos? ¿Hay tragos? hay tragos? ¿Dónde están los tragos? No están en árabe los tragos, bueno, pedimos un poco de todo, ya fue. Y el menú tiene de todo, o sea, todo lo que quieran. Birra, Aperol Spritz, Whisky, Coñac, Martini, Mojito, Negroni, Aperol, Bloody Mary, todo. Tiene Dinner, acá tenemos todo lo que es la cena, Roasted Tomato Soup, algo tradicional árabe. Esto no tengo ni idea que puede llegar a ser breakfast, o sea, para lo de mañana. Live bites in the launch, la, la, la. Acabamos de despegar. O sea, estamos despegando en realidad. A ver. Pues estamos despegando en este instante. ¿Eh? Ahora voy a mostrar algo que es que en el cielo, o sea, en el cielo, en el techo del avión hay como lucecitas chiquititas, tipo cual de estrellas. Miren. me después perdón, pero voy a comer porque el otro no tengo idea que es voy a probar este postre que se llama Weed Yes. y es... copa yo ya voy a... tenemos de todo, tenemos películas, televisión, la exposición de Dubái, podcast, música yo voy a películas muchas Chas Chas Miso Listo Entiende que tengo todo el recoger acá Todo Che ¿Sí? Maratón Luchando la comida Una saladita Aguita Yo el primer plato que es beef que Es esto Y esto Es el padre ¿Qué hora es? 3 de la mañana Vamos a vivir el cuarto ya está viviendo. Chao, mi amor. descansa Yo también me voy a vivir. No me a hacer un rato. Voy a hacer un rato todo de tapacara No vamos a hacer un rato, yo también me voy a vivir. Sí, yo no luz a porque está como de día. No bien. Sí, una copa y 4 coma <ríe> A mi mira y acordado Si se ve Pero me va a costar eh, Ok Ok, okay. Ay, ay, ay, ay. Siento que hasta, hasta más acostado estoy como tirado <ríe> Me salió bien esto Buen día, dormí como un rey eh, Son las... me desperté antes igual Ahora son las 11 de la mañana en Uruguay acá no sé qué hora es. faltan dos horas, algo no me cierra porque se supone que llegamos a las 10 de la noche, hay un sol que ataja la tierra afuera y acabo de pedir el desayuno, como que siento que este jet lag va a ser un poco complicado, sí, sí. nada, ahora le mostraré el desayuno, el desayuno entonces? Tiene que el... bueno, no me gusta dos vueltos a celga Frutas. Aldeca, mermelada. ¿Qué hacen? ¿Me pueden contar? ¿Se pueden contar? ¿Se pueden antes de bajarnos del avión, tenemos el testimonio de Martín Salavia que nos va a decir datos curiosos del avión. Bueno, este es un avión que se llama Airbus A380. Es el avión de carga de pasajeros más grande del mundo. Puede... Se está bajando. Puede tener eh, hasta más de... 600 pasajeros? 800, ¿no era? 800 800, pues ser todo económica, pero como no es económica, 500 okay. o 600. ¿Y lo de los aeropuertos cómo es? Que hay pocos aeropuertos en el mundo que aceptan este tamaño de avión porque la pista que necesitan es enorme. ¿Cuántos rodó? 20. No, no sé, a chequear. <risa> Eso después lo cheque no sé si es real. Thank, so Thank you. Thank you. Eh, bueno, nada. A partir de ahora empiezan los vlogs del viaje, así que estén atentos, denle like, suscríbanse. ¿Qué más será? Eh, likeen porque es, porque <ríe> es un pisado. Porque fue años, ve, después. Chao. Te